Muy gente? ¿Cómo están? Estamos aquí en un nuevo video para este canal, esta vez vamos a reaccionar a las últimas dos partes de animación del italiano Gishin Pay de Demon Bull, Esta vez se va a enfrentar junto a Broly, así que como mejor otra parte, bueno, Freezer liberó a Broly, van a enfrentarse a todos sus procedidos y también al, al final que vemos, Así que vamos a ver qué cosa interesante tendrá esto y el. Ok, susurro. Pues ah, voy, bueno, me sacó gente adentro del monstruo. este coso tenía habilidad de manipular mentes así ah, todos amigos de droides va lo mató ahora está jugando con la mente nada no, de modestizarse aumente este video es la puta madre a ver si he visto en esto no ¡Oh, oiga, rápido! Es el Atravesó el coco... ¿Eh? Así ah, sigue viva, eh Ok, se liberó, del control mental. ¿Ves? ¿Eh? Tiene la idea de la loca. Ahí está iniciando. Oh, sí, sí, estoy estudiando. ¿Eh? Oh, la puta eso. Sí. Uy, se murieron todos. Ah, le dio toda su vida. Tú sabes su energía hasta. Que no hay nada. No queda nada. Uy, se ha tocado mal bicho. ¿Eh? Bien Ok, voy a decirlo. Estamos perdidos. Pues, bueno ya después la ve con la edición, esta máquina se me la dio la puta madre creo okay, que vamos a reaccionar la última parte así terminar con él este es un eni alternativo ok pero vamos a ver el final original ok gente ya estamos en el capítulo final y a ver cómo termina esta saga medio perturbada ok dragón sigue muerto Tobas va... Toyama también ya ola de dragón en la cabeza eh, en la boca el también, yo verdad. Ah, ahí está Ah, como rey yo, ya se activó el ángel o algo así Uh, la música de... tratamientos finales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 Ah, I'll ask you Okay. Oh, no. Ah.. se paró okay, la mucho. ¿Buena Victoria no, perdón ok uh no, voy a nada no, vaya, ya, la fea está destruida ok, ¿Qué, mataron a al Pozo? no, Ah, la mierda Vaya dato perturbador Ah, oh, toda la niña estaba dentro del monstruo <risa> No es sí. fin ok esto estuvo errado en bueno, está bien no bien. ahí está um... ok eh, me dejó uh... con los pies de gallina el no sé uh... vamos a ver el final alternativo ha pasado bueno o no O a 20 minutos hay que adelantar al final. Este final es alternativo, así que no creo que sea todo ha cambiado, ¿no? Ahí está. Bueno. ahora se espera ¿Eh? del otro universo. Acabo con él... Nada tampoco. Ah, el templo se nos ama. Oh, uh, también está ¿Eh? Sí, vivo el monstruo. Oh, uh, matar. y okay, nadie se salvó, se volvió a infectar Bulma y se infectó a Y ya que sería, un universo ya destruido, no creo que dan dimensiones ahora. Que se yo. Ok, estuvo buena animación, pero es muy esterrada. Y ok, si te gustó estas reacciones, puedes darle un me gusta, compartir, suscribirte este canal para más reacciones como este y quizás una más manzanas y bueno, eso es todo, soy yo, soy último nos vemos, bye. Hasta el final.